Segundo de Crónicas, capítulo 35 Josías celebró una Pascua para el Señor en Jerusalén, y el Cordero de la Pascua se mataba el día 14 del primer mes. Asignó a los sacerdotes sus respectivos deberes y los animó en su ministerio en el Templo del Señor. Josías dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y eran santos para el Señor. Colocad el arca sagrada en el templo construido por Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya no es necesario que la lleven sobre sus hombros. Tu responsabilidad ahora es servir al Señor, tu Dios, y a su pueblo Israel. Prepárense para el servicio en sus divisiones, por familias, según las instrucciones dadas por David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Luego, deberán estar en el santuario para asistir a los laicos según las divisiones familiares, siguiendo las asignaciones de acuerdo con sus divisiones familiares de los levitas. Sacrifiquen los corderos de la Pascua. Purifícate y prepárate para ayudar al pueblo que viene a cumplir los requisitos dados por el Señor a través de Moisés. Josías aportó como ofrendas pascuales para todo el pueblo presente, treinta mil corderos y cabras, y tres mil toros, todos de sus propios rebaños y manadas. Sus funcionarios contribuyeron libremente con el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Ilcías, Zacarías y Jehiel, que estaban a cargo del Templo de Dios, dieron a los sacerdotes como ofrendas de Pascua 2.600 corderos de Pascua y 300 toros. Los jefes de los levitas, Conanías, Semaías y Netanel, sus hermanos, y Jasabías, Geyel y Josabat, dieron a los levitas como ofrendas de Pascua cinco mil corderos y cabritos y 500 toros. Una vez terminados los preparativos, los sacerdotes se colocaron en el lugar que se les había asignado y los levitas ocuparon sus puestos en sus divisiones, tal como lo había ordenado el rey. Mataron los corderos de la Pascua, los sacerdotes rociaron la sangre que se les dio en el altar, mientras los levitas desollaban los sacrificios. Dejaron a un lado los holocaustos que debían entregarse a las familias de los laicos por división, para que los ofrecieran al Señor, como lo exige el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los toros. Asaron al fuego los sacrificios de la Pascua, como se requiere, y cogieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes, y las llevaron rápidamente a los laicos. Después preparaban la comida de las ofrendas para ellos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, descendientes de Aarón, estaban ocupados presentando holocaustos y grasas hasta que llegaba la noche. Así que los levitas hacían este trabajo para sí mismos y para los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Los cantores, descendientes de Asaf, estaban en sus puestos siguiendo las instrucciones dadas por David, Asaf, Emán y Jedutún, el vidente del rey. Los porteros encargados de cada puerta no necesitaban salir, porque sus compañeros levitas los proveían. Aquel día se celebró todo el servicio de la Pascua del Señor, incluida la presentación de los holocaustos en el altar del Señor tal como lo había ordenado el rey Josías. Los israelitas que estaban allí también celebraron la Pascua en ese momento, y también la fiesta de los panes sin levadura durante los siete días siguientes. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los tiempos del profeta Samuel. Ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que Josías observó con los sacerdotes. Los levitas, todo Judá, los israelitas que estaban allí y el pueblo de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo este trabajo que Josías había realizado en la restauración del templo, el rey Neco de Egipto dirigía su ejército para luchar en Carquemis, cerca del Éufrates, y Josías fue a enfrentarse a él. Neco le envió mensajeros diciendo, ¿Qué discusión hay entre tú y yo, rey de Judá? No he venido a atacarte hoy, porque estoy luchando con otro reino. Dios me dijo que debía apresurarme, así que deja de obstruir a Dios, que está conmigo o te destruirá. Pero Josías no se dio la vuelta y se marchó. En cambio, se disfrazó para poder luchar contra Neco en la batalla. Ignoró el mensaje de Neco que venía de Dios y fue a luchar contra él en la llanura de Meguido. Allí, los arqueros dispararon al rey Josías. Él llamó a los que estaban a su lado. «Sáquenme de la batalla, porque estoy mal herido». Así que lo sacaron de su carro y lo llevaron en su segundo carro a Jerusalén, donde murió. Josías fue enterrado en la tumba de sus antepasados. Todo Judá y Jerusalén lo lloraron. Entonces Jeremías escribió un lamento sobre Josías, y hasta los coros de hombres y mujeres cantaban canciones tristes sobre Josías, se han convertido en parte de lo que se canta regularmente en Israel y están registradas en el Libro de los Lamentos. El resto de lo que hizo Josías, junto con sus actos de lealtad, siguiendo lo que está escrito en la ley del Señor, todas sus acciones, de principio a fin, están registradas en el Libro de los Reyes de Israel y Judá.